Oh, hola chicos yo soy Brando y, y como soy y como soy nuevo subiendo videos en youtube y la primera idea que se me ocurrió fue hablar sobre la al alta mar ya yep, pues entonces le voy a dar eh, unas cuantas cosas que tienen que seguir para para que no vayan al parque así cosas ya yeah, la primera será que ¿cómo se llama que nunca lleve el uniforme incorrecto, porque si llevan el uniforme incorrecto, de una al parte, llamar a tu representante, o sea, a tu papá, a tu mamá. Sí, ya, y, y ¿cómo se llama? Si te notan, si te notan, si, si te notan en el parte, eso va a tu hoja de vida. Y si tienes dos partes, te llevan al rectorado. Y si tienes tres, te llevan donde el máster y te expulsan, creo. Sí, eh, eso, eso han dicho. Ya, entonces, ¿cómo se llama? la segunda será que, que obedezca a los oficiales que eh, eh, en ese colegio porque son muy estrictos, eh, tienen que ser cumplidos con los deberes y así. Ya, entonces, eh, tercero, entonces, ¿cómo se llama? Como Ustedes tienen que llevar todos los deberes porque... Por el más, más más mínimo fallo o deber que le falte, o, o si no llevan libro, cuerno, así, también los, los anota en el parte. ¿no? También en el parte. ¡Qué ridícula la escuela! La verdad que no sé por qué, pero eh, esas son las reglas, porque, son, porque es, es que se llama, uh, un colegio militar, es, es una academia. Es, es como se llama... Y, ¡Ah! Y cuarta, antes de que me olvide... Si quieren entrar en ese colegio, primero pónganse de acuerdo con su mamá. Porque ahí en ese colegio, obviamente, no, no, no les le va a gustar una cosa, que le corten el cabello. Miren, ah, aquí en esta parte de arriba, le van a pasar la máquina 2. Y acá, en los lados, los lados y en la parte de atrás, le van a pasar la máquina 1. Bueno pero, bueno, pero yo me paso la máquina 3 arriba y la máquina 1 y a mí no me dicen nada. Ya, pues entonces, ¿cómo se llama? Si van a entrar de ese colegio, pónganse de acuerdo. Ah, y, y lo último que es malo, pero no tan malo, bueno, sé que sea para ustedes si sea malo, bueno. Sí, si van a entrar de ese colegio, será mejor que casi no lleven puesto abrigos, si es que ustedes quieren. Pero, ¿cómo se llama? Porque, se llama? Es, eh, es el uniforme del colegio primero cómo se llama tiene tiene Koshima una camiseta que les llega a, hasta aquí hasta aquí y cómo se llama por el, el color cuello para ser más más específico ya ya pues entonces cómo se llama y cómo se llama le pone le pone amiga, cómo se llama una camisa y, y les ponen y les pone una camisa le ponen botas le ponen boina boina Boina, sí, boina, Boina, boina. Ya, le ponen boina y. ¿Cómo se llama? Camiseta. Camiseta. Calle de tú, que obviamente le van a poner camiseta. Dividí. ¿no? Y, y eh, el uniforme más incómodo que existe en ese colegio es el de parada y, y, el, y el de y el normal. Son como cuatro camisetas encima de o sea una camiseta aquí la otra la otra la otra la otra que viene con las boinas así es ya ya pues entonces entonces son dos uni, son, son dos uniformes incómodos y entonces, hay uno el más cómodo que existe ahí la educación es, es la educación física, física. pero ¿cómo se llama? pero y igualmente tienen tiene, tiene que llevar la camiseta blanca que les llega hasta el cuello y, y, y ahí y ahí la camiseta con el cuello de educación física, ya, y eso es todo lo que les tengo que decir. Ya se acabó el video, chao.